Yo he tenido la, la, la posibilidad que vine aquí cuando era increíble pensar que, que podía haber un refugiado nicaragüense. Documentar mi caso fue difícil porque en aquel momento todavía eran los años en que la dictadura eh, contaba con todas las máscaras, ¿verdad? A los costarricenses les fascina ir a pasear a Nicaragua y entonces cuando uno decía que estaba aquí por un problema así resultaba difícil de creer. Eso eh, me permitió esta, convivir con un contexto en el cual me ubiqué como, como una migrante eh, y sobre todo me tocó asimilar sola lo que significaba la pérdida de, de mi país. Digo sola porque efectivamente ahora hay redes entre los muchos refugiados que vienen y se acompañan y ese camino eh, me enseñó muchas cosas eh, porque al final las personas como yo que, que vienen de familias con, con, el, con apellido, Aún cuando podía enfrentar situaciones difíciles en Nicaragua, eh, los privilegios andaban alrededor, ¿verdad? Y creo que fue necesario venir a Costa Rica para, para empezar de cero y darme cuenta que lo que podía llegar a tener iba a ser por mi propio esfuerzo, como le toca a muchos, ¿verdad? Entonces aprendí eh, el valor que tiene la humildad y también eh, desarrollé la capacidad para, para crearme nuevas maneras de tener empleo y porque no, donde estoy hoy no estuve siempre. Aquí para, para poder dar clase tenés que hacer todo un proceso, eh, nunca he tenido ningún puesto en ninguna organización ni, ni, ni academia, soy una colaboradora, pero pero sí ha sido necesario eh, el tratar de construir desde formas de vida que a uno le da la comodidad, el puesto de directora de ONG y quizá eh, encontrarte con vos misma de una manera más genuina. Hoy muchas de las cosas que tenía en Nicaragua no las quisiera volver a tener porque me acostumbré a una forma de vida eh, más simple por decirlo así, lo cual no significa que sea menos, menos feliz y lo otro es eh, empezar entonces al partir de cero y pasar por situaciones que un día contaré eso te permite disfrutar los pequeños logros como grandes eh, creo que uno empieza a valorar cada cosa que tiene de una manera distinta y también eh, confirmar tu dignidad porque sabes que lo que has pasado ha, ha, ha valido la pena porque tiene que ver con una convicción. Pero definitivamente que estos procesos son profundamente sanadores. Hoy a nueve años yo siento que tengo un, un equipaje para, para volver un día lleno de muchas lecciones, lleno de muchas eh, capacidades y recursos para seguir sanando porque sin embargo después de situaciones como las que yo he vivido y como las que muchas personas han vivido eh, sanar sigue siendo, va a ser una tarea permanente. Yo espero volver a Nicaragua eh, yo espero poder eh, llevar todo lo que he aprendido y por eso es que la, la gratitud a Costa Rica consiste en en que han abierto sus puertas y sus recursos para que uno aprenda. Eso no significa que te hayan dado una pensión o que te hayan dado un puesto alto, sino que en sí mismo, donde nosotros estemos, aprendemos lo que está a nuestro alcance. Y, y en ese sentido yo quisiera, ojalá que muchas personas que se han ido, no nos acomodemos, sino que un día, eh, de la manera que sea, podamos retribuir al país lo que hayamos aprendido. Yo creo que hay que aprender a, a vivir con el riesgo. Esto tal vez es parte del, del problema. Nosotros tenemos los migrantes y los refugiados dos actitudes. Uno, que queremos escapar de la realidad. Y entonces pensamos que aquí venimos a, a olvidar el pasado. Y podemos y, y viene esta frase de la dictadura no se va ahorita, entonces disfrutemos, vivamos, y al final eso es escaparnos de la dictadura, sino de uno mismo, ¿verdad? Esa es una actitud. La otra es vivir con miedo, encerrarse, y también continuarse sintiendo perseguido en un contexto donde algunas cosas han cambiado. Yo creo que en mi caso he tratado de, de, de manejar los riesgos con responsabilidad. No tengo eh, una vida 100% eh, como muchas personas, pero porque mis hábitos tampoco, lo, tampoco son de mucha apertura, pero creo que, que manejar los riesgos es lo que todos debemos hacer, porque el cambio de país eh, tampoco es una garantía. La realidad es que eh, las condiciones de seguridad empiezan por, por tener nosotros mucho cuidado con, con no tener conductas de riesgo y eso es parte también de las cosas que hay que aprender. Y no